Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana Antes de, de empezar con lo que son las noticias Bueno, si me notáis algo en la voz es que está siendo la feria de mi pueblo Y he pasado factura, así que no me lo tengáis en cuenta, lo siento mucho de corazón Y bueno, a ver, esta semana vamos a, a, a, lo, que, a lo que nos concierne esta semana, pues, en general son buenas noticias. Y, pero bueno, tampoco os puedo decir mucho, muy por encima, ¿sabes? Eh, lo, que, lo que hay. Así que si os interesa, quedaos y la vamos a ver juntos, ¿vale? Así que nada, las noticias de la semana son las siguientes. Stainsgate Elite se lanzará el 19 de octubre en Occidente. Se ha hecho saber que el próximo juego del anime, Stainsgate se lanzará para Switch el próximo 19 de octubre, tanto en Europa como en América. También se ha anunciado una versión especial que incluirá, además del juego, un storyboard de tapa dura de más de 100 páginas, con guiones y gráficos de las escenas animadas escritos por Kenichi Kawamura, un cloth poster exclusivo con ilustraciones originales, una caja externa personalizada... Y la expansión exclusiva para Nintendo Switch, 8-bit ADB Stainsgate. Yokai Watch 3 ha sido anunciado para Occidente. La tercera entrega de la popular saga ha sido confirmada finalmente para territorio occidental. Como viene siendo habitual en los juegos del Level 5, llega con mucho tiempo de diferencia del lanzamiento en, en Japón. Y es que allí hace ya un tiempo que llegó esta entrega. Yokai Watch 3 llegará a Nintendo 3DS el 8 de febrero a América y a lo largo del invierno en Europa sin una fecha fija. Katamari Tamashii Reroll se retrasa. En el último Nintendo Direct, Nintendo anunció Katamari Tamashii Reroll para Nintendo Switch y lo fecharon para el 7 de diciembre. Sin embargo, esta misma semana se ha revelado que esta versión ha sido retrasada hasta el 20 de diciembre, así que, si os interesa este título, quizás tenéis que esperar unos pocos días más. La versión de Switch de Dragon Ball Fighters requerirá una actualización. Esta semana ha salido a la venta, al fin, la versión de Switch de Dragon Ball Fighters. Pero quizás haya que esperar algo más de la cuenta para jugarlo, ya que una vez que insertemos el cartucho, tendremos que afrontar una actualización de 709 MB. Esta actualización incorporará el online al título de lucha, por lo que es vital si quieres aprovechar las funcionalidades en línea. Los personajes de Shovel Knight llegarán a Brawlhalla. El equipo detrás de Brawlhalla ha confirmado esta misma semana que han iniciado una colaboración con Yacht cruz Games, estudio creador de Shovel Knight. Esta colaboración llevará al protagonista del indie junto con King Knight, Dark Knight, Black Knight y Spectre Knight al juego de lucha de Plumamoth Games. La fecha aún no se ha confirmado, así que ya os informaré de ella más adelante. Super Mario Odyssey añade el traje y la peluca de director de orquesta a su armario. La última aventura del fontanero sigue recibiendo contenido. Ahora Nintendo ha confirmado la llegada de este nuevo atuendo conformado por el traje y la peluca de director de orquesta, que estarán disponibles en cualquier tienda de juego tras la última actualización y una vez completada la aventura principal. Un dataminer dice haber encontrado datos de la consola virtual en la eShop de Switch. No hay nada confirmado aún, ni mucho menos, pero el dataminer Kep doy ha encontrado en los datos de la eShop de Nintendo Switch el código de una sección de consola virtual que, recuerdo, es el nombre bajo el que Nintendo publica de forma digital Juegos Retro. Concretamente ha encontrado archivos de las consolas NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, Nintendo 64, Game Boy Advance y Nintendo DS. Habrá que esperar si esto acaba siendo confirmado. Ojalá que sí. Los anuncios relacionados con Super Smash Bros. Y Ultimate bajarán el ritmo hasta diciembre. Así lo ha hecho saber Lord Sakurai, a través de la popular revista japonesa Weekly Famitsu. Según Masahiro, el ritmo hasta ahora ha sido un poco alto y a partir de ahora este bajará. Sus palabras exactas han sido Anunciamos a Canela en el Nintendo Direct Sin embargo, sería un error pensar que los anuncios de nuevos personajes seguirán manteniéndose a este ritmo hasta el lanzamiento del juego Puede que hayamos anunciado cosas un poco a lo loco, así que vamos a contenernos más a partir de ahora Además, ha dicho que el desarrollo acabará pronto, o oh, eso esperan Revelado oficialmente el nuevo Pokémon, Meltan ya se había filtrado unos días antes, pero ahora ya es oficial. El nuevo Pokémon es Meltan, un Pokémon singular de tipo acero que ya ha sido avistado en Pokémon GO y que hará acto de aparición en Let's Go, y sin duda es un adelanto de la que será la octava generación. Otros datos que se conocen del Pokémon es que es un Pokémon tuerca, que mide 0,2 metros y pesa 8 kilos. Su cuerpo está formado de metal líquido, lo que le permite moldearlo y generar electricidad. ¿Qué os parece este nuevo Pokémon? A mí, personalmente, no me gustó nada al principio, pero ahora me parece muy adorable y expresivo. No me disgusta del todo. El juego cruzado de Fortnite se amplía. Esta noticia está más relacionada con Sony que con Nintendo, pero como esta está involucrada y es una noticia muy importante, la pongo. Sony ha anunciado que harán una beta abierta en Fortnite para integrar el juego cruzado en el tan popular free to play Así, Fortnite ya permite conexión cruzada entre Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Android e iOS. Y Sony da un importante paso para tener una buena relación con el resto de compañías. El Nintendo Switch Online eliminará las partidas guardadas en la nube si el servicio caduca. Este servicio puede o no puede gustar, más seguramente que no, pero seguimos conociendo detalles y hay que ver cómo evoluciona. Ahora sabemos gracias a un portavoz de Nintendo que ha hablado por medio de IGN que los datos que los usuarios guarden en la nube mediante el servicio online de Nintendo Switch estarán a salvo durante 6 meses, o lo que es lo mismo, 180 días después de que caduque la suscripción. Esto quiere decir, en otras palabras, que tenemos 6 meses para renovar la suscripción. Pasados estos 6 meses, todos los datos que tengamos guardados en la nube serán eliminados. Esto es bastante tiempo, por lo que podemos pensar que es una noticia agridulce. Además, esta semana han salido a la venta Arena of Valor, Valkyria Chronicles 4, Descapis Complete Edition, South Park La Vara de la Verdad y Dragon Ball Fighters. Como ya dije antes, todo para Switch. Y estas han sido todas las noticias más destacadas de Nintendo de esta semana. Y bueno, ya recordad, la semana que viene habrá más noticias y el sábado el de siempre, el de todas las semanas. Así que espero veros allí. Nos vemos.